Un buen día, en esta oportunidad les quiero compartir mi conversor de coordenadas UTM y coordenadas geográficas entre sí. Vamos a ver, descargamos este archivo de Excel y en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan descargar libremente. Abro el archivo, habilitar edición y les voy a explicar cómo funciona. Por ejemplo acá pueden ingresar la cantidad de coordenadas que ustedes requieran. Y si les falta el espacio, simplemente arrastran la función. En una primera parte, ustedes deben llenar lo que está con comentarios. Por ejemplo, acá, datos de entrada. El uso, digamos, la zona. En este caso, uso la zona 17, el hemisferio, sea hemisferio norte o sur, dependiendo del lugar donde se encuentren Por ejemplo, acá puedo modificar cualquier coordenada por decir 568. 953 pueden ver que automáticamente pues ya, ya me va cambiando o acá si modifico de cualquier forma ya me cambia y tenemos los resultados en grados decimales en grados minutos y segundos y también en el formato UTM Waypoint para subirlo en los GPS Garmin en resumen en esta parte que selecciono la borro aquí ingresan sus coordenadas y en datos de entrada, el uso y el hemisferio. También tenemos otra opción para convertir de grados decimales a UTM. Aquí ustedes pueden poner sus coordenadas en formato de grados decimales. También deben ingresar el hemisferio, sea el norte o el sur. Igualmente si les faltan pilas, arrastran la función. Y también si deseamos ingresar en formato de grados minutos y segundos y esto pasarlo a grados decimales acá la latitud la longitud le, le ingresan y tenemos el resultado en latitud y longitud en grados decimales o si tuviéramos en grados decimales queremos pasarlo a grados minutos y segundos igualmente ingresan la latitud y la longitud y acá ya tenemos la latitud y longitud en grados Minutos y segundos. Simplemente esto era lo que les quería indicar. Y si no quieren descargar la plantilla, también tengo una plantilla en línea. Acá en el cual pueden ingresar sus coordenadas. Igualmente les voy a dejar la dirección en la descripción de este video. Por ejemplo, acá menos 3 grados, punto 58. Y de longitud menos 80, un punto 20. Acá 3, me faltó el punto, perdón. Convertir grados y ya tenemos las coordenadas. En grados, minutos, segundos. También en el formato estándar UTM y en nato UTM. Por ejemplo, si tuviese coordenadas UTM. Simplemente acá, por ejemplo, las ingresos 658, 963. Para mi caso sería la zona 17 sur. Le pongo convertir y ya me hace la conversión. Pueden chequear. Y bien, simplemente quería compartirles algo muy sencillo. Pero que les puede ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olviden darle una manito arriba a este video y suscribirse al canal. Ahí nos vemos.